Sacamos la luquita en un momentico Haga, ¿Esto, la, es la, Esto es el baño que... Uy, está errado Está ocupado, amigo. Oye, este, de la playerita? ¿Quién es? Yo, papi, ¿qué le perdió. Bien, bien, ¿y usted? Ay, marea, se parece a mi tío, pifanio. Eh, eh, se, se parece a Hitler. Ve el bigotico un, un tantico nomás, metido el baño. Venga, también hace jabón chiquito Así como... ¿Qué crees que hacían los judíos jabón? Se murió, se murió Bueno, vámonos hacer una menta, güey, vámonos, mijo Sí Pero parece que la llegada de cierto grupo por ahí Hizo algo, no sé. Es todo muy raro. ¿y qué grupo? No sé. No sé si vio las noticias. Mm, no. por ahí me leí. Bueno, era una especie, se llamaban la, la jauría, una mierda de esas. Bueno, un grupo loco, parecen algunos ultranacionalistas. Ah, una peca. Ultranacionalistas, vale, sí, entiendo. vale, Que dicen que van a acabar con la gente, con, la, con los chirretes de por acá y todo eso. ¿Cómo se encuentra, caballero? Toyen? No, no sé, un montón de gente loca en todo caso. Pero, señor, tiempo sin verlo. Buena, no, Fernando. Eh, vamos a seguir por, par, por debajo de la mesa. Esto. Eh, quiero primero que vigiles a esos dos que miran, ¿vale? ¿Cómo era, González? Chan, es que sabe, Chan, Chan, Chan González, Chan Vargas okay. y Mateo Algo. Listo, por ahí está tu, está tu amigo el otro joseño. Hombre, puedo llamarlo. Sabe que él es el... Me... Puede ser que sea un poco loco, sus métodos son raros, pero cuando se trata de conocer gente es el mejor. Lo necesito acá otra vez, ¿vale? Que llegue no rápido a la ciudad, si hay que recogerlo, si hay que pagar el pasaje, y que lo haga lo más rápido. ¿Listo? Vale, yo me encargo. Por favor, en estos momentos, muchachos... Bueno, te presento, Fernando. Prácticamente dio medio días. Yo me dio Fernando. ¿Y Diomedes, ¿y por qué? ¿Tiene hijos en todas partes? ¡Ah! Vale, ya entendí. Listo. Eh, Diomedes es un amigo de la familia desde hace muchos años. Vale. Y un placer, señor Diomedes. Hasta por aquí estuvimos hablando, pues lo he visto varias veces y ya eh, hemos tenido un poco de contacto otra vez y ya. Entonces... Lo invité, lo invité aquí al Tequila Alastres, ¿no? que aquí, aquí me gusta mucho, ¿cierto? Sí, es un buen sitio, buenos recuerdos. Eh, sí, sí, hace mucho tiempo, no, muchos años dañamos no por acá, pero bueno. Oiga, listo. pero el caballero también está invitado a nuestra otra fiesta. Eh, el caballero está invitado a otras fiestas, listo. Vale. Bueno, Fernando, entonces, por favor, listo, yo voy a adelantarme entonces. En este caso, podemos hablar con toda libertad, ¿no? Tranquilo. Vale. No se preocupe, las Esto personas que entran aquí... aquí es porque tienen confianza conmigo, ¿listo? Vale, lo voy a explicar. Tenemos un problema grave, muy grave. ¿Se acuerda ¿Qué? hace unos meses? La policía uh... era una mierda. Sí. Nosotros somos estos cuatro agujeros, somos ma éramos mayoría. Podíamos sí. encontrar lo que sea, y estos dos eran ellos. Sí. Pero actualmente nosotros solo somos este agujero. Los policías están... Mejor equipados, mejor entrenados y mejor estrados. El problema principal ha sido que yo los entrené. Así que ya se imaginará. Bueno. Vale, ver, también si tenemos que tener en cuenta. También tenemos en cuenta otras cosas. Hay hasta ahora que yo conozca dos grupos diferentes. Uno controla toda la parte ilegal de los vehículos. Carreras, importaciones, demás. Y otro grupo, pues, es más pequeño, más simple, es más débil. Sí, se dedican a hacer cosas como tiendas y demás. El problema es que también tienen contactos y controlan mercados, ya sabe de ciertas sustancias. Vale, entiendo. Ok. Bueno, y la policía ha parado el reclutamiento, eso quiere decir que tienen suficiente gente. Así que, mi recomendación aquí, así de, de casualidad, ¿no? Es también reclutar a alguien. Necesitamos no. gente. Ah, no te preocupes por eso, ¿vale? Vale. Eso es todo lo que puedo reportar por ahora. es excelente, muchachos. Eh, bueno, les cuento. Eh, de que ustedes están acá. Voy a empezar a hacer cositas grandes de estos muchachos. Entonces van a editar 100% confianza en ustedes dos otra vez. Fernando siempre ha sido hombre leal, muy bueno. Listo. Eh, vamos a ver qué pasa. Listo. Por allá me he cruzado con, varios, con los dos grupitos que tú dices. Pero no son tan malos que digamos. Verdaderamente son tan desorganizados. Y esperemos que no empiecen a colaborar entre ellos. No, creo, van a buscar un socio más grande Listo Pero bueno, después Estos días les tendré una buena noticia A todo esto, Vale Entonces, bueno eh, Estos dos tipos quieren robar el banco Los trajo Robayo, Carter, vale Bien eh, Entonces, vamos Carter a Carter sigue de infiltrado Sí, sí, sí, sí Bien. Sí, no, hay varias, hay varias cosas que no saben si todavía listo Perfecto Que el tiempo van a empezar a saber todos Yo sí necesito rápido que venga tu amigo listo Entonces a ver quiénes son ellos dos Claro que sí, yo mismo me encargo Listo No se preocupe A ese lo hago venir si así, aunque Está teniendo algunos problemas porque Ahí donde lo ve, empezó a estudiar Ah, ya sí. eh, A buenas horas, ya cuando subió está hecho una mierda pues voy a decir, puedo hacer chavos. que deje ¿sí? Cualquier cosa, eh... Fernando. Señor. Si la vuelta en estos días sale mala, no me conoces, ¿vale? ¿De quién es usted? Disculpe. Excelente. Listo. Yo me noto a meter todavía en este tema, ¿listo? Bien. Necesito... Exactamente, pronto te vamos a, a necesitar, pero en los exteriores del banco. ¿Vale? Listo, muchachos. Y ya, vamos Bien. a ver. Entonces Vamos a hacer el primer, el primer susto aquí a la policía. A ver cómo nos va. <ríe> ¿Les parece? Sí, señor. Necesitamos dinero. Y qué mejor eh, que robarle el propio Estado. ¿Eh? Qué hipócrita, ¿no? Señor alcalde. Señor, yo solo soy un representante de todos los ciudadanos, nomás <risa> no, no represento el Estado, sino los ciudadanos. Ahí tienes que saltar con saltar con barra espacial. Eso sí ahora ya. Ahí hey, tú lo tienes carro. Ya man, te voy a marcar, vale. Ahí sí has tenido problemas con la policía, no. Tienes que borrar la marca que vos dejaste <risa> Eso ahí Un poquito, un poquito. Una bandita en diablo intentó hacer un atentado a la policía y tuvieron tantas de malas que estuve yo ahí al lado y les ayudé a la policía. Por ahí me valía dos. Normal. ¿Cómo va todo por acá? ¿Qué has hecho? Ah! <risa> Ay, María, este sí, no. Ah, bueno. Algo es algo peor en no, nada, ¿no? Ay, ya. ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, la gente me respeta. Pero ya, vamos a hacer cositas diferentes por ahí. Ah ya, ¿dónde vamos? A lo que va a abrir. Voltea, espera, espera, espera, espera, espera, espera. no, voltea aquí a la derecha. Por el callejón, por el callejón. Por ese callejón. Te presento el próximo negocio. El próximo... Caballero tuyo, te presento. el próximo lavado de dinero que vamos a tener no, da nada el barrio es bueno el negocio es próspero ah, yo iba a sospechar de él entonces ya hay bastante gente con bastante plata en la ciudad que está apoyando mi proyecto Sí, sí hay bastante efectivo por ahí corriendo y podría ir un gato. <risas> pues por ahora tú lo vamos a comprar unas armas también más adelante. Eh, Tuve un poco, como te conté, tuve un problema ahí con una de las bandas. medio me reconocieron, pero no, no es como. Son unos, unos autos ahí, normal. Listo. Eh, no Necesito que no tengas por ahora todavía problemas con la, con la policía. Eh, vamos a ser prácticamente tres personas grandes, tres socios principales en la organización. Mañana conocerás al, al otro socio principal, al que me empezó con la idea. Y vamos a tener un cuerpo, para decirlo así, cuerpo militar, llamémoslo así, Nuestro brazo armado. Listo, la idea es que nosotros no nos metamos tanto, tanto, tanto, tanto en las balas, sino los otros muchachos. Listo. Entonces ahí vamos, pues. esto, Todo bien y ya ahí tenga mucho cuidado, tenga mucho, mucho, muchísimo cuidado aquí en la ciudad todavía que está como medio tensa todavía con todo y con la policía pues no vamos a tener tantos problemas por ahora <risa> no, nah, no creo, esto entonces por ahora vamos a hacer de acá ¿Listo? bueno caballero, tiempo sin verte Ay, ay, ay, ay, ya. Oh. No, ya apagará esa central, ya. ya. por lo menos le la inteligencia estos dos locos que se querían robar el banco. Eh, aquí a la derecha. Sigue aquí derecho derecho derecho aquí ya salimos al garaje central. Ahí tienes que aprender a conducir aquí en la ciudad. No puedes vivir siempre GPS. Ah oh, no no no, eso es muy sencillo. Listo aquí ya a la derecha. Eh, exactamente. Listo, caballero. Dale, Tulio, te cuidas. Dale, primero vaya por la sombrita. ¿Ese es carro tuyo o era robado? Me <ríe> en la traje, no, robado, te pillé. <ríe> ah, bueno, bueno, bueno, está bacano. Gracias, yeah,